Número de entidades 2. Hábitat Arquitectónico Descripción Las ventanas son criaturas en forma de ventana. La ventana tiene una figura adentro, siempre apuntando al objetivo. Si el objetivo no se da cuenta de la criatura, atacará inmediatamente. Por lo general, las ventanas aparecerán en el nivel 1 a nivel 2. Aunque principalmente en el nivel 1, algunas ventanas son seguras cuando no hay una figura oculta detrás, algunas pueden llevar al nivel 1.5. Biología Estas ventanas pueden venir en muchas formas y tamaños diferentes y lo mismo ocurre con la figura sombría detrás de ellas. La figura sombría Siempre parece tener un aspecto humano y les susurrará a los errantes para atraerlos a su trampa. Descubrimiento No hay un primer informe real sobre las ventanas encontradas en ese momento, pero el grupo conocido como Los Perdidos los ha mencionado como Los Hombres Detrás del Cristal. ¿Qué y qué no hacer? ¿Qué hacer? Evite todas las ventanas a toda costa. ¿Qué no hacer? No confíe en ninguna ventana, en ningún nivel, si hay una figura detrás. Si la ventana quiere que lo siga, no acepte hacerlo. <tose>